Bueno, ah, bueno, ¿Qué, ¿Qué onda muchachos? Hoy vamos a seguir las pistas de Black Maria. Eh, dice, dice la leyenda que se mueve mucho por estos rumbos. Oh miren, ahí hay una. Supongo intuyo que ya pasaron por aquí. ¿Tú qué opinas al respecto? Tobareta en bicicleta puto. <risa> Miren la otra huella Miren la otra pista ¿Viste? Encontraremos otra huella, yo estoy seguro La puedo leer, la siento en mi culo no, güey, no, no voy a hacer esto, wey. nunca voy a aprender el letra madre. Espera, ahora que me acuerdo, ¿qué necesitamos para buscar las pistas de Black Maria? Así es, nuestra vieja confiable y súper útil libreta. Oh, miren, otra pista de Black Maria, la voy a anotar en mi libretita mágica. Ey, pendejo, ¿no estás grabando eso? ¿Qué puto? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿ven? Son puras patrañas, güey. Black Maria no existe. Es lo falso que, que la reina de Inglaterra y tu puta madre. Oh. I'm <laughs> <laughs>